Buen la aventura Y falo pa' parece que tú estáis dura ¡Especta de sentir! Sí. ¡Bola, piujú! ¡Qué agregó! Oh.